aquí algunos que, que te van a dar guerra, sí, bueno, <risa> no da que te van a dar guerra. Bueno, pues seguimos con esta, con esta semana, con este primer día de las redes sociales y antes veíamos un pequeño kit que todos tenemos que tener a la hora de manejar las redes sociales. Ahora vamos a abordar un tema que también es muy interesante, a la par que bastante complejo, ¿verdad Ricardo era Que es el que nos va a hablar de cuánto tiempo tenemos que dedicarnos a las redes sociales para que éstas sean productivas para nuestra empresa. Por eso, como decía, tenemos a Ricardo Llera. Muy buenos días. Buenos días. Él es consultor freelance, se ha dedicado más de 15 años al ámbito de la formación. Es además el creador de Comunica2.com y cofundador y director de marketing de la malla Isususú, que después nos va a explicar qué significa. Ricardo, cuando quieras. Gracias. <risa> buenos días a todos. Lo primero dar las gracias a CVE por invitarme y participar con vosotros en este en esta semana de las redes sociales, sobre todo también a Alfredo, por invitarme un poco darle las gracias y por otro lado echarle, echarle un poco la bronca, no, porque me ha dado la charla mmm, con más marrón, ¿no? O sea, esto es el brown. Hablar de cuánto tiempo tenemos que dedicar a las redes sociales. Realmente si lo pensáis en frío. La mayoría de la gente piensa que debemos dedicar mucho tiempo y sobre todo porque la gente procrastina mucho y se tira mucho tiempo en las redes sociales. ¿no? Al final nos damos cuenta de que la realidad debe de ser otra y antes a Fátima ya le hicieron una, una pildorita de las empresas tienen que dedicar realmente una persona en exclusiva a la gestión de, de las redes sociales y por ende de la estrategia y de la reputación. Depende de tantos factores que mmm, quien tenga la fórmula secreta que me lo diga. Realmente yo vengo de una, de una malla de co-business que se llama Isususu. Luego os explicaré un poquito de dónde viene el nombre, pero Isususu realmente es una malla colaborativa donde... Lo que hacemos es buscar sinergias con otros profesionales del ámbito del marketing digital y poder ofrecer a los clientes productos llave en mano a precios competitivos. Realmente lo que hacemos es trabajar con una serie de marcas que. Realmente es desde donde nosotros vendemos, nosotros no tenemos una red comercial, sino que las propias webs venden por sí solas, ¿no? CommunityManager.es, Online Video Marketing, Información, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas eh, eh, webs que realmente lo que hacen es, eh, pues eso, dar productos llave en mano a nuestros clientes. ¿Alguien de vosotros tiene la fórmula secreta de cuánto tiempo tiene que estar en redes sociales? ¿Quién ha dicho sí por ahí? El que te apetezca. Sí, pero claro, no, lo que no puedes hacer es... Que refiero seas tú el empresario y tu Sí, pero a lo mejor te apetece estar mucho tiempo en redes sociales y luego desatiendes el negocio, con lo cual al final mmm, acaba siendo un... No lo sé. <risa> Realmente, eh, todo esto, yo os digo... Es un marrón el poder deciros cuánto tiempo podemos estar en redes sociales. Al final de todo y al final de todas las slides llegaremos a una conclusión y cada uno llegará a su propia conclusión. Pero realmente la fórmula secreta no la tiene nadie. Va a depender de muchísimos factores. Porque el tiempo que gestionamos realmente a esas redes sociales va a depender principalmente de varios factores como pueden ser, por ejemplo, el alcance de las campañas de promoción que hagamos. Es decir, si nosotros eh, queremos tener un alcance nacional o incluso internacional, obviamente deberíamos de dedicar más tiempo, porque nuestros potenciales clientes también son más. No es lo mismo una empresa local que se dedique solamente a trabajar en Valladolid, un hotel... Bueno, los hoteles también eh, eh, trabajan más, pero un restaurante, por ejemplo, o un negocio local que un eh, corte inglés, Coca-Cola o cualquier otra marca que en un momento determinado puede trabajar a nivel nacional o incluso internacional. Y sobre todo también a, a través del tipo de contenidos creados, es decir, no es lo mismo aquella eh, empresa que dedica o utiliza el canal, los canales sociales para atención al cliente, por ejemplo, que aquellos que lo utilizan para promocionarse. No es lo mismo aquellas que tienen campañas de Facebook Ads o hacen incluso Google AdWords que aquellas que no lo hacen. Van a ir en función de, eh, de como os digo, de, de, de determinados factores y de determinados parámetros. ¿no? También depende de las, del tipo de acciones de, de marketing que hagamos y también, y muy importante, la cantidad de redes sociales en las cuales estemos presentes. Luego veréis una slide en la cual... Hablo sobre el tema de la estrategia en redes sociales y realmente nos damos cuenta de que hoy en día en esta fiebre de las redes sociales en las cuales las pymes han sentido la necesidad y casi la obligación de estar presentes en medios sociales, nos hemos dado cuenta de que nos hemos apuntado a todo es decir, tenemos que estar en todos los lados sale Pinterest, uy yo no tengo cuenta en Pinterest y además hoy ha venido Fátima que os ha dicho que tenéis que utilizar un montón de, de, de herramientas pues al final dice Buah, todas estas no me las, porque Fátima estaba viendo cómo estabais apuntando y dice, esta no me la conozco, la tengo que probar como ella dice desde Twitter solo hay 350 hay redes sociales no os podéis imaginar las que hay porque redes sociales nosotros manejamos o conocemos las generalistas pero hay redes sociales verticales entonces, ¿en cuántas estamos presentes? ¿O en cuántas deberíamos de estar presentes? Esa es la, la, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿en cuántas deberíamos de estar presentes? Espero que con esta presentación un poco os, os dé la idea de en cuántas deberíamos de estar. Todo esto evidentemente tiene una serie de implicaciones, es decir, el estar presente en medios sociales conlleva consigo una serie de ventajas, pero también una serie de riesgos, en, en resumen una serie de implicaciones. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros tenemos que hacer una planificación de nuestra estrategia de branding. Es decir, tenemos que ser capaces de trasladar a ese follower, a ese fan que sigue nuestra página, aquello que quiere escuchar. Nadie nos va a seguir por ciencia infusa. Yo se lo digo siempre a, a, a mis clientes. Nadie nos sigue por ciencia infusa. Dales una razón. Es más, dales una razón para que no se vaya. Tenemos que ofrecerles aquellos contenidos que realmente están buscando o que les apetece escuchar en cada momento del día. Claro, me diréis, difícil, por no decir imposible. Si yo tengo o soy el community manager de un concesionario de coches y estoy hablando constantemente de, mi coche, de mis coches, me van a decir, macho, es que no quiero que me estés hablando constantemente de, de, de los coches. Es como la, la publicidad más media que se, ha, que, que se ha visto hasta ahora. Recordad que estamos hablando de social media y social media es marketing one to one, uno a uno. Estamos hablando de persona a persona. Tenemos que ofrecer al cliente aquello que quiere escuchar, ¿de acuerdo? También lleva otra implicación importante, que es la competencia. Es decir, nosotros debemos de observar a la competencia y más que un enemigo, realmente tratarlo como un objetivo... Al cual nosotros o en el cual nosotros nos tenemos que basar para eh, ofrecer un valor añadido diferente al que hace la competencia. Es decir, nosotros podemos estar eh, eh, eh, monitorizando esa competencia para saber qué es lo que hace. Ya sabéis qué herramientas utilizar, porque las habéis escuchado antes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, no saber por qué tu competencia tiene más followers que tú. Porque aquí no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Yo prefiero mil veces un alcance y un alcance grande que no tener muchísimos followers. Porque followers, os lo digo en serio, cuestan 20 euros. O sea, y cojo un paquete, 2.000 followers, 3.000, no sé cuánto vale, y 20 euros. ¿Los compro? Pero aquí es una cuestión de ver quién la tiene más grande o es una cuestión de, de realmente quién es la que te produce mayor participación, mayor engagement. Yo me quedo con lo segundo. Yo me quedo con lo segundo, ¿vale? También lleva otra implicación que es escuchar a tu audiencia. Algo que hace muy poca gente. Escuchar. No se trata de monitorizar, se, llama, se trata de escuchar. Cuando nos preguntan, cuando nos dicen, cuando nos comentan, cuando nos critican, cuando nos trolean, escuchemos. Porque quizás a lo mejor de las 10 críticas que, que recibamos, 8 tengan razón. Hagamos con esas 8 lo que, lo, que, lo que quiere el cliente, mejorar. A lo mejor dos son absurdas, o no pueden cambiarse por una cuestión de estrategia o por una cuestión de, de, de identidad de marca, ¿de acuerdo? No podemos estar a, o bailar al agua de todos, pero realmente tenemos que escuchar a nuestros clientes qué es lo que nos dicen, ¿vale? También evidentemente está el tema del marketing de contenidos, el, el contenido sigue siendo el rey, ¿vale? Y lo que debemos hacer es generar un contenido que realmente nos aporte valor, que aporte valor a nuestro usuario y que aporte valor para que no se vaya, Démosle, y perdonad por, la, por repetirlo, aquello que ha venido a buscar. Una razón más para seguirnos. Y la gran incógnita, la monitorización. Nadie la hace. ¿Para qué voy a monitorizar? Y yo les pregunto, entonces ¿para qué estás? Si no estás sabiendo cuál es tu rol, si no estás sabiendo si estás invirtiendo un dinero o un esfuerzo y no sabes si realmente te está retornando esa inversión, realmente estás tirando el dinero. Os lo digo en serio, está tirando el dinero. Tenéis que medirlo por place, por, mmm, por visitas, Google Analytics, eh, conversión. Básicamente conversión. Estoy convirtiendo lo que estoy invirtiendo, ¿realmente merece la pena pagar a un community manager? <risas> eso es otro marrón, decir cuánto cobra un community manager, realmente merece la pena pagar un community manager, lo que sea, 500, 2000 euros, realmente merece la pena, ¿Me está, me está convirtiendo, es decir, ese community manager en el cual yo estoy invirtiendo 2000 pavos, realmente me va a venir y voy a ganar mínimo 2000, porque si no sabéis que el, el, el, el rollo es negativo, va a labarlo? Para y no con eso estoy diciendo no voy a estar en redes sociales no no es una cuestión de estar o no estar es de estar pero con todas de la ley aquí no vale que me lo gestione mi primo que sabe mucho de 20 no vale aquí vale realmente un profesional que demuestre no que te va a atraer clientes sino que te va a generar un tráfico o que te va a generar plays o que te va a generar conversión básicamente y vosotros sois los que tenéis que medir realmente la conversión de lo que necesitáis vale realmente a donde tenemos que llegar no es a dedicar cuanto más tiempo mejor y ahí sí que te lo digo a ti no es tanto la cantidad de tiempo que dedicamos a redes sociales sino el cómo optimizamos ese tiempo vale para trabajar más inteligentemente Estamos en plena generación de la optimización de procesos. Esto es un proceso como otro cualquiera, es comunicación. Si yo tengo que repetir el mismo impreso ocho veces, porque los procesos así me lo dicen, vale, estoy perdiendo el tiempo. Vamos a buscar herramientas que me permitan automatizar, que me permitan programar, que me permitan hacer pequeñas cosas que en un momento determinado vale, estén haciéndome poder dedicarme a mi causa principal que es gestionar ese restaurante o gestionar ese concesionario de coches esa es la idea y social media tiene infinidad de herramientas que me van a permitir hacer todo eso ya habéis visto algunas ¿vale? otra de las cosas es medir el éxito de nuestros esfuerzos es decir vamos a enfocarnos a aquellos sitios donde realmente merece la pena ¿Por qué te dedicas el tiempo a subir fotografías a Pinterest si Pinterest no te está convirtiendo? Si Pinterest no te está generando tráfico. Y he mencionado Pinterest como puedo mencionar Twitter o como puedo mencionar Facebook. ¿vale? Que quizás eh, podamos llegar a pensar que Facebook es, es, es la herramienta, que es la panacea, pero realmente Facebook... Posiblemente sea la red social que muera de aquí a dos años y la tome a la alternativa otra red social o no sabemos dónde vamos porque si supiéramos dónde vamos tendríamos una bola y sabríamos dónde vamos. ¿De acuerdo? Esto no es una cuestión de saber a dónde vamos, sino realmente lo, el presente. Y tenemos que vivir el presente. El presente establece que ahora mismo Facebook tiene una comunidad más o menos activa. Podemos eh, eh, meter todos nuestros esfuerzos en, en Facebook o en Twitter. Pero lo que tenemos que hacer es monitorizar a diario todas nuestras acciones y saber... ¿Cuál es la tendencia del mercado y del uso por parte de nuestros posibles clientes eh, de, las, de esos medios sociales para saber si en un momento determinado tengo que cambiar? Y os lo digo, vais a cambiar. Ha entrado en escena Google+, Plus, que es una herramienta fantástica y que posiblemente pueda convertirse en una alternativa válida a Facebook. de acuerdo. Pero es una cuestión de que a lo mejor mañana sale otra que hace lo mismo. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que hay redes sociales como Autuenti que están de capa caída y otras que están en crecimiento como Google Plus pues pueden surgir mil, mil, mil herramientas que realmente nos puedan y estoy hablando de generalistas ya nos cuento las verticales que realmente ahí también tenemos que hacer hincapié ¿Vale? Entonces identifiquemos esos canales principales, identifiquemos en qué redes sociales debemos de estar y a partir de ahí empezar a trabajar ¿Vale? Lo que sí es importante algo que mucha gente no hace es planificarnos trabajo y para planificar nuestro trabajo es lo que estábamos hablando antes de trabajar más inteligentemente lo que necesito es un excel no necesito más una lista de tareas en las cuales yo voy a decir que voy a hacer el lunes que voy a hacer el martes que voy a hacer el miércoles etcétera etcétera etcétera de acuerdo y meterlo en excel y con ese excel irme a mi a mi hootsuite o a mi tweet deck o a mi herramienta de cabecera la que sea me da igual y programar y programar alertas. Y programar alertas con Google Alerts o con Twitter Alerts o para, para saber quién nos menciona y quién no nos menciona. Cuando nos dicen, qué nos dicen. Establecer tiempos de respuesta. ¿Tengo que responder en el mismo momento? ¿Vosotros creéis que debemos de responder a un cliente en el mismo momento en el que nos hace una consulta? ¿Somos el corte inglés? Yo no sé. ¿Algunos el corte inglés aquí? Yo creo que no. ¿Sois Movistar? Soy Renfe, que casi nos deja tirados hoy. Casi, casi. Las grandes compañías sí que pueden permitirse el lujo de tener un equipo como Movistar, que tiene 10 community managers que están trabajando 24 horas para, para las redes sociales, como canal de comunicación. Si os dijera que el corte inglés no tenía Twitter hasta hace unos meses, ¿me creeríais? Y no lo tenía porque realmente entendía, como deben de entenderse los, los, los medios sociales, que Twitter era un canal de comunicación, un canal de respuesta, un canal más de servicio de atención al cliente, un SAC. Y de repente y de, y de hecho, la cuenta de Corte Inglés es Corte Inglés SAC, CI parece CI sac me parece que se llama. Es decir, si yo lo que voy a utilizar Twitter es para hacerme autobombo de todo lo, lo que hago y lo, y lo bien que lo hago os puedo asegurar que la gente no nos va a seguir al menos el follower de calidad vamos a establecer si queremos ese canal de comunicación para las pymes es radicalmente diferente que nos hacen consultas sí, una cada mes y nos hacen consultas de vez en cuando pero existen tantos canales esa telaraña que hemos diseñado les lleva constantemente a la web tenemos nuestro WhatsApp tenemos nuestro nuestro Skype tenemos infinidad de herramientas que nos permiten comunicar nos van a comunicar siempre por Twitter no algunos comunicará por Twitter otros nos comunicará por Facebook otros nos comunicará por Skype por WhatsApp por teléfono la gente sigue escribiendo eh, llamando por teléfono o por correo electrónico las consultas pueden venir por diferentes canales no necesariamente a través de redes sociales vale entonces en esa en esa eh, list, en esa eh, lista de tareas en la, en la cual nosotros vamos a poner qué es lo que tenemos que hacer y secuenciar, secuenciarlo en un cronograma asignaremos tiempos para cada una de esas tareas si yo tengo que dedicar los lunes o los viernes a programar la semana siguiente dedicaré que media hora de ese día la voy a dedicar a eso 5 minutos a ver si realmente necesito eh, contestar una cuestión de alguien, una pregunta. Eh, 20 minutos a monitorizar mi marca. Al final, empezáis a hacer cuentas de cuánto tiempo debe dedicar una PyME, y estoy hablando de una PyME, un pequeño empresario o un emprendedor, a los medios sociales y os puedo asegurar que no podéis sacar más de media hora, una hora al día. Os lo digo en serio. Media hora, una hora al día. Yo gestiono varias cuentas, varias PyMEs. Si yo tuviera que dedicar ocho horas al día a cada una de ellas, no sé, ¿qué hago aquí? Pregunto yo, ¿qué hago aquí y cómo lo hago? ¿Vale? Establecer canales, establecer fórmulas, aprovecharos de las herramientas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empezar a sacarles provecho para optimizar vuestro tiempo, utilizar el tiempo de manera inteligente. Y por supuesto también realizaremos una valoración global de nuestros esfuerzos. Es decir, nuestro ROI, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y con qué objetivo lo hago? ¿De acuerdo? ¿Y dónde voy a participar? ¿Dónde voy a participar? En todas las redes sociales... Yo os puedo decir que si hiciéramos una valoración aquí del tipo de clientes que tenéis o que podéis llegar a tener... ...os puedo asegurar que sobráis en la mitad de las redes sociales en las que estáis. Sobráis. Y estáis dedicándole un tiempo. Porque os metéis en YouTube todos los días. ¿A qué? ¿A ver el vídeo de Shakira? Porque yo no lo entiendo. O sea, ¿A qué entráis? Eso se llama procrastinar. Y si estáis perdiendo el tiempo. Ah, es que este me ha puesto un vídeo tal, lo voy a ver. No. Estáis trabajando. No estáis viendo vídeos. ¿Vale? Vamos a, a, a ver las analíticas de Place de nuestro, de nuestro vídeo. Si está funcionando o no. Saber las metas, las, las metatas que hemos metido en, los, en, las, en, las, en el vídeo, si realmente están funcionando o no. Punto. Yo en YouTube entro una vez al mes. No más. Yo tengo mi alerta en, en el correo electrónico. Por pues si alguien me hace, me hace una consulta. Si me hace una consulta, pues entro. Y si no, ¿a qué? No sé, vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay determinadas herramientas y una de ellas, y si hay que dedicar tiempo a algo, es a esto, al blog. El blog es lo que os va a hacer posicionaros. Esto es lo que os va a hacer vuestra identidad de marca. Donde vais a demostrar vuestra proactividad, donde vais a demostrar lo que valéis y donde vais a demostrar vuestros conocimientos. Porque la gente lo que busca son conocimientos y esos conocimientos los podéis trasladar a través de un blog perfectamente y no os podéis eh, imaginar lo que le gusta al colibrí vale a google lo que le gustan los contenidos frescos le encantan y eso va a hacer que poco a poco Vuestro posicionamiento vaya subiendo. Poco a poco, señores, eso es SEO. No estamos inventando la rueda. Eso es SEO. ¿De acuerdo? Entonces, es visibilidad para los buscadores. Pero también es dotar de personalidad a nuestro negocio. Le estamos realmente eh, eh, dándole una serie de palabras, porque al final Google lo que hace es leer palabras. Palabras que identifican a nuestro negocio. Y nos están relacionando con determinados conceptos. Si tenemos un restaurante y estamos posteando contenidos de determinados platos, determinadas recetas, estamos eh, generando constantemente palabras como UberMed, Chef, Deluxe, Experiencias, Marketing Experiencial, lo que estamos consiguiendo realmente es que se nos vincule con ese sector. Si estáis hablando constantemente de low cost, fast food, etcétera, etcétera, ¿a qué se nos va a vincular? A eso, ¿de acuerdo? Y eso lo estamos consiguiendo a través del blog, ¿vale? Y sobre todo aportar información, porque al final la información es valor. Nadie va a viralizar, compartir, retuitear una foto de cuatro amigos tomándose un café o un... ...una ensalada en vuestro restaurante... ...nadie... ...ponerles una receta... ...ponerles algo diferente... ...sabéis cuáles son los contenidos que... ...en, el, en Facebook de, del Corte Inglés... Eh, ...más viralizan... ...las recetas... ...y el Corte Inglés no se dedica... A, a, ...a hacer recetas... ...pero le está dando un valor añadido... ...a su negocio... ...al final... La gente va al corte inglés a comprar los productos para esa receta. Porque yo estoy haciendo la receta con mis productos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser capaces de saber qué es lo que quiere la gente de, re de las redes sociales. Y en función de lo que quiera la gente de las redes sociales, actuaremos. También podemos estar pendiente, eh, eh, presentes en Facebook. De los que estáis presentes en Facebook, ¿cuántos en el nombre de vuestra marca, como marca, tenéis abierto un perfil? ¿Ninguno? Bastantes. ¿Cuántos estáis presentes en Facebook como perfil? Como marca perfil, ¿eh? Marca perfil, es decir, soy la Confederación de Empresarios de Valladolid, ¿vale? Y tengo un perfil, que he nacido en Valladolid, he estudiado en Valladolid y trabajo en Valladolid. ¿Vale? ¡Meh! En Facebook no se puede estar como perfil. Está prohibido. Cuidado, me diréis, pues yo estoy, sí, yo, yo también, ¿eh? Yo también. No vamos a hablar aquí de estrategia, pero los que estemos presentes en medios sociales como profesionales o como una marca o como empresa, debemos de obligatoriamente y Facebook así lo, lo implica, ¿vale? utilizar las páginas. Yo no soy más papista que el Papa, os lo puedo asegurar. No soy más papista que el Papa porque el primero que se salta las normas soy yo, el primero. Pero si yo estoy gestionando la marca de una empresa, o incluso vosotros estáis gestionando la marca de vuestra propia empresa, tendremos que atenernos a las normas. Si nos pueden cerrar el perfil en cualquier momento, pues habrá que valorarlo. Sobre todo porque tiene determinadas casuísticas el perfil y determinadas casuísticas la página, que nos hacen ser radicalmente diferentes y con muchísimas limitaciones, ¿vale? Pero no vamos a hablar aquí de estrategia, vais a tener más charlas sobre estrategia eh, en presencia. Pero, por ejemplo, el ISEX, Vinos de España, ¿vale? Tiene un perfil. Uno he cogido, uno aleatoriamente, me he metido en, en, en Facebook y uno aleatoriamente. Hay millones, millones que están incumpliendo. ¿Es bueno malo? No vamos a entrar a juzgarlo porque bastante tenemos con saber cuánto tiempo nos vamos a dedicar a las redes sociales. Facebook realmente vale para los negocios B2C, vale. no vale en principio o no debería de valer para B2B, es decir, si sois empresas que van a exportar, empresas que lo que buscáis son, son partners o que buscáis vender a otras empresas, por norma general no vale. ¿Quiere decir que en Facebook no se pueden hacer negocios? Sí, se pueden hacer. También se puede vender a otras empresas, pero no es al canal habitual. Tenemos LinkedIn, señores. Es una red social de networking y una red social de hacer business. Constantemente, ¿de acuerdo? Utilicémosla, incluso Twitter, ¿de acuerdo? Y por supuesto, igual que en el blog, aportemos valor. Si no le damos aquello que necesita, lo que necesita oír el usuario, no nos vale de nada. ¿Vale? Tenemos Twitter también. Y Twitter realmente no es muy adecuado para negocios locales. Eh, quizás a lo mejor eh, con esta afirmación me la podéis debatir y yo estaría encantado de que me la debatierais realmente eh, twitter es un canal que nació tradicionalmente para atención al cliente bueno para hacer micro conversaciones de acuerdo pero lo están utilizando las empresas para atención al cliente de acuerdo eh, me vale a mí para promocionar mi empresa como pyme mm, el alcance es mucho menor Podéis tener nichos de mercado, podéis encontrar pequeños negocios, pero va a ser complicado para una pyme poder llegar. Sí que es un canal de atención rápido, pero el tema de promocionar, si no sois un Volvo, un Opel, un Coca-Cola, que realmente puede hacer un eh, tweet promocionado... ¿Vale? Porque Fátima os ha hablado de los tips promocionados, pero nos ha, nos ha hablado de la pasta que valen. <risa> valen una pasta, pasta que no podemos pagar las pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos hacer un Facebook Ads o podemos hacer otras campañas que son realmente más asequibles. Para llegar. Fijaros lo que estoy diciendo. Para llegar a nuestro cliente. Nuestro objetivo es convertir, ¿verdad? Y, y la conversión pasa por llegar. ¿Cuál es mi público objetivo? ...el que me va a comprar realmente... ...¿de acuerdo? Entonces, mmm, al final, de todos mis seguidores... ...¿me valen cuánto? ¿Un 1, un 2, un 10%? ...de los followers... ...fijaros lo que os digo... ¿eh? ...realmente, para lo que vale... Hacer promociones, servicio de atención al cliente, hacer concursos, encuestas en un momento determinado. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer eso. Para eso sí que vale. ¿De acuerdo? Y también es cierto que recogemos lo que sembramos. ¿Vale? Con Twitter el tiempo es lo que sembramos. A más tiempo en Twitter más recogeremos. ¿De acuerdo? Entonces sí que es una herramienta que si estáis obteniendo conversión a través de ella yo recomiendo que dediquéis más tiempo que en otras redes sociales. ¿De acuerdo? Pero ese pulso lo vais a coger vosotros Sois vosotros mismos los que eh, Vais a ver la respuesta de la gente Y vais a ver el feedback de la gente ¿De acuerdo? Por norma general, cuanto más Dediquemos, tiem más tiempo dediquemos Más podemos convertir ¿Vale? Y luego tenemos la, la nueva En escena, ¿no? La que está de moda eh, Que le encanta a Alfredo <risa> eh, Que es Supervisual Que es Pinterest eh, ¿Pinterest para qué es perfecto? ¿Tenéis un e-commerce? Pinterest ¿Tenéis algo que sea mi visual donde tenéis regalos, trajes, ropa, viajes, apartamentos, eh, alquiler de algo? Pinterest, ¿de acuerdo? Es perfecto para el e-commerce, ¿por qué? Porque la herramienta nos permite subir, pinear una imagen que a partir de ella, cuando la pinchas, te genera tráfico a tu sitio y además ahora se pueden geolocalizar los pines, con lo cual, pues ya es la bomba, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer desde el móvil, lo podemos hacer desde cualquier plataforma y con muchas mejoras, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, es una herramienta bastante interesante que nos va a generar tráfico a la web. Y por último, os traigo YouTube. Quizás el formato rey es el vídeo, es la gran apuesta de Google. Es la gran apuesta de Google. Si os dais cuenta, cuando hacemos cualquier búsqueda eh, en el SERP de, de Google, eh, las, lo segundo que nos, nos da siempre son imágenes y o vídeos. Siempre. Siempre, vídeos relacionados. Cuando un grande como Google compra un grande como YouTube, es por algo. ...es por algo, ¿de acuerdo? Y va a ser el formato rey. Vine eh, eh, es el, el canal de vídeo de Twitter, eh, tenéis Instagram que admite vídeo, vídeo es el futuro. El vídeo es el futuro. Y cuidado, cuando hablamos de futuro hablamos del presente. A la gente le gusta ver vídeos, contarle una pequeña historia a través de vídeos... Nosotros en una de nuestras páginas tenemos las fax, las preguntas frecuentes las tenemos en vídeo, grabadas en vídeo, y le damos la respuesta en vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar que en nuestras tiendas virtuales poner vídeos demostrativos de cómo funciona un producto. A la gente le encanta ver desembalajes, le encanta ver how-to's, le encanta ver mmm, pequeños webinars, le encanta ver cosas que puedan estar aprendiendo de manera constante. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, descubramos cuáles son las redes sociales que mejor se adaptan a nuestras necesidades, porque no todas las redes sociales son iguales, como os acabo de comentar, ¿de acuerdo? También vamos a darnos cuenta de que el contenido es el rey, y lo que tenemos que hacer para participar en esos medios sociales es ser naturales. A lo largo de esta semana vais a tener charlas sobre, por ejemplo, marca personal. Cada empresa ha de acuñar un sello, un símbolo de marca personal. El cómo es. ¿Vale? No sé si os habéis enterado la polémica de Mediamar. Bueno, lleva ya meses, ¿no? Con el tema de, de, de, de la polémica. Alfredo ayer lo publicó en su blog, ¿vale? Que os recomiendo seguir. tixiformación.com. Eh, escribe un artículo acerca de un estudio... ¿vale? rápido lógicamente porque como podéis comprender Alfredo se ocupa de muchas más cosas, aparte y tiene familia, aparte de escribir en su blog y muchas veces lo que no tenemos es tiempo ¿no? para, para, para escribir en nuestro propio blog eh, acerca de la polémica, os, os recomiendo que lo, que lo escuchéis, que lo leáis vale esa polémica que tuvo de meterse con policía <risa> o sea, lo mejor, la respuesta de policía tú, ¿qué pasa? que tampoco vendes en tu tienda que te tienes que dedicar a meterte con la policía, esa fue la respuesta de policía, ¿vale? tú por otro lado que fue borrado después, posteriormente, según parece porque no aparece por ningún lado, ¿vale? Sé original y cuando hablo de original hablo en los dos sentidos, ¿vale? Uno, creatividad es decir, ser diferente elocuente, ¿vale? Pero dos, y quizás más importante no copiéis A Google no le gusta nada que copiéis ¿vale? Y al que le copiáis tampoco le gusta nada, os lo puedo asegurar si ahora mismo a Alfredo le cogen el artículo que ha escrito y hace un copy-paste, que se lo han hecho más de una vez, ¿vale? Os puedo asegurar que mmm, llega un momento en el que te acostumbras a que te copien contenidos, ¿de acuerdo? Pero es que la gente al final se acaba dando cuenta. Y grandes han caído, grandes. ¿De acuerdo? Incluso empresas, consultoras, están cayendo o, o se están dando cuenta de que realmente los contenidos, porque no tienen una estrategia de, de marketing de contenidos. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve los social media? ¿Me pueden ayudar realmente las redes sociales a mí a vender? Porque vosotros creéis que las redes sociales valen para vender. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Creéis que podéis vender a través de internet? ¿A través de las redes sociales? Yo creo que no. O sea, las redes sociales, desde mi punto de vista, lo que te hacen es generar visitas. ¿Vale? Pueden ayudar a la venta a través de una conversión. Ayudar. ¿Vale? Pero yo muchas veces le digo a mis clientes. Yo no te puedo prometer un número de fans. No te puedo prometer un número de followers. No te puedo prometer un número de ventas. Porque yo puedo hacer muy bien mi trabajo. Pero si cuando van a tu restaurante tú les sirves mal, no depende de mí. Yo puedo hacerte que lleguen a tu local. Pero nada más. Esa es mi conversión. Visitas, llamadas, reservas, plays, como os decía antes en un vídeo. De acuerdo, esa es mi conversión. Pero no las ventas. Yo no puedo. Porque yo no soy el negocio. Yo no puedo. ¿Vale? Eso sí, eso sí, si diseñamos una estrategia holística entre todos y yo trabajo dentro de la empresa, es decir, soy un community manager interno, pues entonces sí que seré capaz de poder manejar determinados, pero dame herramientas. Dame herramientas y moveré el mundo. Si no, no puedo, ¿vale? También me permiten estas herramientas fidelizar, es decir, el, el poder hacer que el cliente vuelva, se convierta en prescriptor, de acuerdo, que se convierta en un auténtico lead, que me defienda cuando entra un troll o cuando alguien empieza a hablar mal de mí, o incluso que me pueda recomendar, comparta, retuite mis contenidos. Para eso sí valen las redes sociales. Y también y no menos importante el feedback es decir, a través de esa escucha activa que estamos haciendo de manera constante podemos llegar a saber qué es lo que quieren nuestros clientes de acuerdo? pero que nadie piense que los social media es para ya a mí me llamaron en una ocasión para mover un evento que empezaba al día siguiente os lo digo, al día siguiente os imagináis mi respuesta son conversaciones a largo plazo es decir, nosotros no podemos recoger el fruto en un mes, ni en dos, en seis. Pero son como esos que te prometen primera página de Google en un mes. No sabía yo que el tío ese se apellidaba Colibrí. Sinceramente, o sea, yo que no tengo el control del de algoritmo de Google, soy capaz en todo lo que lo conozco y todo lo que está cambiando todos los días, de garantizarte por escrito que vas a estar en un mes en la primera página, eso es mentira mentira, nadie se lo cree nadie se lo cree el problema está en que hay tanta desinformación y la, y la gente piensa que las redes sociales son la panacea y que Google es la panacea y que vamos a vender y vamos a ser la leche por el hecho de estar en redes sociales cuando la realidad es otra cuando la realidad es otra entonces dadme herramientas dadme inversión y podré hacer algo pero si no y muy poco a poco además a largo plazo de acuerdo entonces cuáles son nuestros recursos contenidos de valor y community manager me da igual interno o externo vale si es externo que sea yo si es interno que sea el de la empresa vale pero da igual da igual es decir eh, establezcamos o tenemos las herramientas para poder hacerlo entonces hagámoslo lo que tenemos que decidir es cuánto tiempo vamos a dedicar y ver si realmente nos sale rentable o no el tener una persona part-time dedicada a la comunicación digital ¿vale? al bombero que hacía referencia a Fátima esto no es un plan de social media me voy a abrir una cuenta en todos los canales sociales que hay y ya estoy en social media. Ya hago social media. Y en, la, en vez de abrir una página, hablo un perfil, eh, empiezo a hablar de fútbol en mi canal de Twitter y en YouTube estoy subiendo chorradas y vídeos mal hechos eh, sobre qué es lo que he hecho el fin de semana. ¿Vale? Como eso hay así. Esto no es una estrategia de social media. La estrategia es que hay que escribirla previamente, hay que diseñarla previamente, hay que tener unos objetivos hay que medirla algo que no hacemos nunca, ¿vale? Y podemos empezar por algo que podría aproximarse a una, a una eh, eh, estrategia de social media. Imaginaros, por ejemplo, una empresa de juguetes, un fabricante de juguetes, ¿vale? Yo puedo crear un canal de YouTube donde pueda poner vídeos explicativos que me permitan eh, ver cómo funcionan mis juguetes. Por ejemplo, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo conversión. Realmente la gente está entrando dentro, le está gustando mi juguete y puede llegar a comprar vale o puedo simplemente ser un play que realmente es lo que yo quiero vale o puedo abrir una página en Facebook donde yo pueda hacer un concurso donde le digo a la gente que suba fotos de sus niños jugando con los juguetes y a través de ese concurso, pues yo qué hago generar tráfico estoy solicitando que la gente para participar en mi concurso se haga fan, etcétera, etcétera, etcétera vale empezamos ya a hablar de estrategia empezamos ya a hablar de estrategia y yo puedo tener el objetivo, por ejemplo, de hacer marca Generar, por ejemplo, a través de Twitter un canal de atención al cliente donde yo responda en tiempo real todas las consultas de mis clientes. ¿Vale? O inconvenientes, como dónde se consigue, dónde lo puedo comprar, eh, cómo se juega con esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría llegar a empezar a ser una estrategia de social media, pero tenemos que evidentemente eh, fijar nuestros objetivos. Cuidado con el tema de social media, cuidado con el tema SEO, cuidado con el tema posicionamiento, hay mucho humo y lo siga viendo y lo habrá y hay humo en alta concentración como esto, de gran intensidad en muchos sitios, hay muchos vendehumos que os van a vender la moto de ser el primero en Google en menos de un mes y por escrito. Bueno, hay algunos ya que te dicen, y si no te devuelvo el dinero. Eso quiere decir que has pagado por adelantado. Con lo cual, imaginaros, ¿de acuerdo? decir, mmm, vamos a resultados, si consigues esto cobro y si no, no cobro. No sé, por ejemplo, ¿eh? No sé, se me ocurre. Hay muchas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, en un plan de social media debe consistir en escuchar, participar y no menos importante, medir. ¿Vale? Y ofrecer a nuestro usuario la mejor información. La mejor, el mejor servicio, ¿de acuerdo? Y para finalizar os traigo una infografía que está creada por Worldways, estaba en inglés, nosotros la hemos traducido para que la tengáis aquí en la, en la semana de las redes sociales de Castilla y León, donde para que veáis más o menos el tiempo que puede dedicar una gran compañía, gran compañía, ¿Vale? daros cuenta que he puesto gran delante gran compañía a las redes sociales y esto podría ser una aproximación ¿de acuerdo? esto lo podemos multiplicar por 10 cuando la, la compañía es muy grande y dividirlo por 10 cuando la compañía es muy pequeña evidentemente no necesitamos tanto tiempo en la gestión de redes sociales vais a ver unos círculos azules unos círculos verdes o unas ruedecitas azules, verdes y rojas las azules hacen referencia al diseño de la estrategia ¿vale? Eh, los verdes hacen referencia a la ejecución de la propia estrategia y los rojos hacen referencia a la analítica a la medición, ¿de acuerdo? y al reporting, entonces digamos que una de ellas en el diseño de la estrategia ese desarrollo de las estrategias y de las tácticas y definición de lo que tenemos que hacer y plasmarlo en un papel, podríamos dedicar dos horas, ¿vale? a la investigación y planificación es decir, investigar eh, en qué sector estoy, quién es mi competencia eh, y planificar realmente qué es lo que voy a hacer para poder conseguir mis objetivos, ¿vale? Eh, estaríamos hablando en ese diseño de ese calendario, etcétera, etcétera, unas tres horas. En la construcción de comunidad, es decir, el poder conseguir leads, poder conseguir gente de calidad dentro de las redes sociales, podríamos dedicar dos horas al día, ¿vale? Más o menos, dos horas a la semana. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de empezar a, a, a, a, a seguir a gente, meternos en foros, participar en esos foros y poder conseguir gente ¿vale? No más de dos horas a la semana, en una compañía grande Para el Content Curation, curation para los que no sepáis lo que es, es realmente el buscar contenido de calidad dentro de la red Para poder ofrecer ese contenido, esa aportación de valor a mis usuarios Incluso para poder luego poder redactar contenidos para mi blog ¿de acuerdo? Es decir, leer leer y estudiar cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera, ¿vale? En las campañas, que podemos diseñar campañas, concursos, promociones, encuestas, sorteos, etc, etc, etc ¿vale? No más de dos horas a la semana. No vamos a estar haciendo un sorteo todas las semanas ni todos los días. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un sorteo lo podemos hacer para 15 días, un mes. Community Management, que quizás sea la labor más importante, yo no dedicaría, o en una compañía no se dedica, en principio, más de cinco horas a la semana. Community Management realmente es escribir esos posts dentro de, eh, de las redes sociales que se pueden programar, escribir los tweets desarrollar un calendario editorial, compartir contenido de valor, porque hay que compartir cosas de los demás, de acuerdo, y cosas propias, y cosas de terceros, ¿vale? Tampoco vamos a dedicar más de 5 horas, y me diréis, no, es que yo a esto le dedico 5 eh, horas, pero al día. Algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. ¿Vale? En el blogging, investigación, planificación, búsqueda de contenido para escribir, redacción, optimización al SEO de todos mis contenidos, cuatro horas y media, es importante, monitorizar las redes sociales, ¿vale? Participación, preguntas de DMs, de, de tweets, de, de comentarios, lo que sea, ¿vale? Resolución de incidencias, en un momento determinado podemos tener una crisis, podemos tener un troll, también hay que dedicarle su tiempo, evidentemente. Eso también conlleva una serie de horas, pero no todos los días tenemos trolls, ni todos los días tenemos eh, incidencias, ¿de acuerdo? Y luego llega la parte de la analítica, que esta es la gran olvidada, esta es la que nadie hace, ¿vale? Por eso dedicamos más tiempo a al a lo, a lo otro es por ejemplo la medición de la participación del engagement dentro de nuestras, de nuestras comunidades vale que hay que dedicarle también su tiempo la posibilidad de hacer cambios un, de estrategia en un momento determinado hemos notado que en un momento determinado hay algo que hemos publicado que no ha gustado y tenemos que recular y, y, y, y tal, también dedicaremos algo de tiempo y por supuesto elevar, el, el, elaborar reportes. Es decir, nosotros tenemos que hacer bien a nuestros jefes, bien a nuestros directores, los dueños o a nuestro cliente en mi caso, pues también tenemos que hacerle reportes. Yo hago un reporte al, al, al, al mes, ¿vale? El cliente no necesita más, estamos hablando de pymes, yo gestiono pymes, ¿vale? Y también por supuesto medir el ROI de la conversión de lo que estamos haciendo es decir duro que ponemos duro que tenemos que ganar vale todo esto va a depender evidentemente del tiempo que dediquemos nuestra estrategia de qué es lo que queremos transmitir qué le tenemos que decir a nuestros clientes qué queremos conseguir nuestros objetivos es decir si yo quiero conseguir un objetivo muy ambicioso quizás necesite más tiempo que dedicar a redes sociales de acuerdo pero si realmente yo tengo unos objetivos más eh, más eh, más cómodos o no o menos ambiciosos pues realmente no tampoco necesitaré más más eh, más tiempo que el, el, el puramente necesario de acuerdo también evidentemente va a depender del de conocimiento que tenga de mi público es decir, si soy capaz de saber a quién me voy a dirigir Conocer también, evidentemente, el mensaje que quiero dar, ¿vale? Y, por supuesto, programar nuestras publicaciones. Es decir, ese calendario editorial donde yo voy a meter todos mis contenidos en un Excel y si tengo la versión de pago de Hootsuite, puedes subirlos el Excel entero o uno a uno poder subir, que es otra de las cosas que pasa, ¿no? Que queremos además hacerlo, pero gratis. y queremos utilizar la herramienta gratuita de Hootsuite, y eso lleva tiempo, evidentemente. Subir el contenido uno a uno lleva su, lleva su tiempo, ¿vale? El objetivo es la cercanía, las personas buscan marcas one to one, marcas que se definan con ellos, que vean que están cercanas, que le estás respondiendo cuando tienen alguna consulta o cuando tienen alguna incomodidad. Con lo cual lo que necesitamos hacer es darle lo que quieren escuchar, darle lo que quieren escuchar en todos los sentidos, ¿quieren perritos y gatitos? ¿Qué es lo que quiere la gente en redes sociales? Pues a lo mejor le tenemos que dar perritos y gatitos, ¿vale? Cuidado, no he dicho yo que yo dé perritos y gatitos, ¿de acuerdo? Pero la gente, si, si vuestro cliente lo queréis, opor, creéis oportuno, hay que subir perritos y gatitos, pues habrá que subir perritos o gatitos. O humor, a la gente le encanta el humor, ¿de acuerdo? O las cosas geeks, o los concursos, o los regalos, o las promociones, o 40.000 cosas más, ¿de acuerdo? Démosles realmente un motivo para seguirles. Para seguirnos, ¿de acuerdo? Importantísimo contestar. Es decir, nosotros tenemos una consulta, un comentario con, una, con alguien que nos pregunta algo, démosle respuesta. Si no le damos respuesta va a estar, a estar como en un sitio donde se hace eco. ¿De acuerdo? Y optimizar el tiempo, básicamente. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Voy bien de tiempo? Pues en principio, pues esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. No tengo reloj, pues no sé. Cómo Nada, iba. perfecto, Ricardo. <risa> muy bien. Eh, bueno, pues hemos visto la verdad que ha sido complejo, pero lo he intentado detallar eh, bastante. He visto muchas caras muy raras a lo largo de, de, tu, de, todo tipo. De, tu, de tu explicación. Y sí que me gustaría saber si alguien tiene dudas, comentarios, o si algo no le ha parecido correcto, o si tiene otro punto de vista, como decía Ricardo también, que también es bueno que haya alguna controversia qué pocos animáis siempre Alfredo, a... Alfredo, Alfredo tiene preguntas. <risa> Alfredo. Alfredo tiene preguntas. Eh, tú has dicho que las redes sociales no venden. Yo siempre he dicho que las redes sociales venden. Yo he escrito incluso cuál es el problema. La diferencia es qué consideramos vender ¿Cuál es tu definición de vender? Eh, yo hablo la definición que debería de tener o que tiene la mayoría de la... de quien nos lee que vender es eh, si yo vendo agua ¿Vale? que que alguien me compre agua eh, yo sé por dónde vas porque yo también voy por ese, por ese concepto realmente la venta eh, habla de muchos conceptos y podemos estar hablando de vender marca vale Podemos estar hablando de eh, vender eh, contenido, o de vender imagen, o de vender posicionamiento, o de vender... vale eso, eso sí es vender. Pero lo que es vender el producto físico como tal, yo a día de hoy no conozco a nadie que haya vendido un coche a través de Internet. Claro, no es que, a través de Facebook. El concepto de venta, incluso ya el de la RAE, eh, empieza antes incluso de diseñar el producto y termina después de la venta. Si no, no. nos teníamos en la primera transacción económica, no sé sea, hay alguna red de ramos, sacar lo que vende. No, no. Si nos quedamos en eso, evidentemente, yo cuando me refería, me refería precisamente a esa última fase, es decir, el vender como tal, el vender como tal, es decir, yo gracias a estar en Facebook, yo le pago a mi community manager 500 pavos y estoy consiguiendo que vayan a mi mi tienda virtual y, y estén comprando a saco y estén comprando un montón de cosas, ¿no? Para cosas eh, pequeñas y de poco valor. Sí puede llegar a haber conversión, pero es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que más se puede generar a través de no tanto Pinterest, por ejemplo, si una estrategia mmm, global con diferentes redes sociales y a través de un blog que pueda generar tráfico a la web. Pero es, es complicado. ¿eh? Es complicado. Yo creo que se puede, evidentemente. Se puede. Cuando lo que se vende es un servicio, no un producto, ¿cuál sería el opinión la, la red más sindical servicio de qué periodista por ejemplo un periodista sí. eh, pero el periodista ¿qué, qué, ¿qué quiere conseguir cuál es el objetivo entonces si en teoría un periodista puede ser un buen gestor de contenidos porque tiene facilidad para uh -huh. pero a la gente le cuesta pagar por ese servicio pero si sí se puede hacer una estrategia para obtener esos servicios y que, y que alguien los compre por así decir yo apuntaría sobre todo al blog Porque un periodista lo que debe de saber Y si debe de saber es describir de Básicamente Y una buena labor de content curator ¿no? Entonces realmente el blog A partir del blog ¿En qué redes yo puedo hablar? Si lo que pretendes es que te contraten que te contraten terceros o que o que tú como freelance puedas aportar valor o te eh, en un momento determinado a una compañía o a un o puedas redactar contenidos para el blog de esa de esa compañía, es decir, redactar para terceros, te puede valer perfectamente LinkedIn como herramienta de networking, ¿de acuerdo? Pero sin olvidar Twitter, por ejemplo, Twitter es mucho la elocuencia de los 140 caracteres. En 140 caracteres tienes que ser capaces de decir mucho. Y decir mucho en poco, eso es algo que tenéis vosotros, los periodistas, que sabéis de eso. ¿De acuerdo? Entonces, redactar contenidos de calidad. Es que Facebook está muriendo. Yo veo que está muriendo. Yo, pero es una apreciación personal, ¿vale? O sea, no. No. Es que estoy viendo ahí que Amel está ya tuiteando. Dice: Ricardo ha dicho que Facebook ha muerto. Y, y como le conozco, es que tiene un montón de followers. Me da miedo. No. Eh, realmente es eso. Tenéis que ver realmente por dónde van. Los que llevamos mucho tiempo en esto, obviamente nos damos cuenta de que existen más que modas, tendencias eh, y tenemos que darnos cuenta dónde está ese usuario mm, Facebook puede ser una herramienta más Facebook está hacia una tendencia mucho más visual, aunque haya, haya metido ahora los, los hashtags, que yo creo que sí, una gran cagada, pero bueno, es la única forma de encontrar contenido en Facebook, porque si no vosotros os habéis planteado alguna vez buscar alguna publicación de alguien que lo, lo publicó hace dos o tres días a que no lo encontráis sobre todo porque Let's Run, que es el algoritmo de Facebook, eh, a lo mejor te coge una publicación de hace dos semanas y te la pone la primera porque alguien la ha comentado. Entonces llega un momento en el que dices, imaginaos que hace eso Twitter, o sea, me volvería loco, estaría viendo siempre los mismos tweets, porque la gente cuando lo retuviera, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Entonces, es una de las cosas que no gusta a la gente, que yo creo que es la razón por las que eh, la gente se está cansando, son los continuos cambios. Eh, es una de las razones por las que eh, cuando alguien como tú me pregunta eh, en qué redes sociales tengo que estar y puedo hacer en un momento determinado un análisis rápido sin saber en dónde tienes que estar porque no conozco tu negocio lógicamente pero yo te puedo hacer un briefing rápido y puedo hacer un acercamiento en función del tipo de contenidos, negocio o lo que pueda llegar a alcanzar evidentemente todo esto tiene que llevar un estudio previo al final, la conclusión que sacas, y es lo que le dices al cliente, o al posible cliente, o al amigo que tienes enfrente que le estás diciendo las cosas, es que de la misma manera que ese restaurante, yo no me voy a meter nunca en la cocina de ese restaurante a cocinar, porque no tengo ni idea de cocinar, es, deja al profesional, al que lleva años con todo esto, dedicándose años a todo esto, que te gestiones a redes sociales, porque eso es lo que te va a permitir éxito y garantía, porque al final el empresario que se dedica a lo que se dedica, que es muy bueno, se entiende, en lo que hace, no tiene por qué saber si Twenty, Facebook, Google Plus, Pinterest o que existe una red social que se llama X o que ha salido nueva. Nosotros sí lo sabemos, porque si no lo sabemos, mal vamos. Entonces, la única forma es que tú hagas de profesional, es decir, hagas de pseudo profesional del marketing y estés constantemente leyendo contenidos de, de, de social media, de marketing, sepas cuáles son las tendencias, no solamente en español, también en inglés y al final tú puedes tener una valoración más o menos real de cómo está el mercado y cuáles son las tendencias. Si no, dedícate a tu negocio, a tu cocina de tu restaurante porque eres un buen chef o eres un, un, el mejor restaurante de Valladolid o, o la mejor mejor abogado o la mejor... Yo creo que cada, cada cosa hay que darle de la misma manera que yo nunca contrataría a un abogado sin título porque no me valdría de nada o no dejaría que me llevara en un autobús un conductor que no tuviera carne de conducir, pues no dejaría la, el, la, la reputación de mi marca y la comunicación 2.0 en manos de un inexperto. En este caso entiendo que un empresario no es un experto es mi punto de vista, ¿eh? O sea, y de ahí ya hay... Yo también me dedico a eso, entonces... <ríe> sí, Leyendo. Es es yo, yo, no me voy a meter en, en, en no sí. tu no, no, no, no, no, no. Yo, yo no he dicho que vaya a morir. Yo he dicho que todo tiene un ciclo y estos son ciclos. Facebook es una herramienta que ha crecido muy deprisa, pero Google Plus ha crecido más deprisa todavía. O sea, Google Plus en, en menos de un año ha tenido mmm, algo que... Tardó Facebook cinco años en conseguir o cuatro años en conseguir, ¿vale? Eh, la web 2.0 lo que ha hecho es llevarnos a, a unos niveles de innovación y de aceleración de los cambios impresionantes. Y de la misma manera que antes te comprabas un ordenador y te podía durar 10 años, o un coche y te podía durar 20, ahora existe una cosa que se llama la solicitud programada en, las, en los productos que hace que duren menos. En esto hay tendencias y hay revoluciones. Se está hablando ya de la web 4.0 cuando la gente no sabe lo que es la web 2.0. No lo sabe lo que es la web 2.0. Y aquí podemos hacer un análisis de, de cuánto sabéis lo que es la web 2.0 y ninguno tendréis ni idea. vale Ni de social media, que es lógico, sois empresarios, no sois especialistas en social media. ¿vale? y ya se está hablando de la web 4.0 la web 2.0, yo entiendo que la web 3.0 no entrará hasta que no exista un cambio significativo en la forma de comunicarnos. Existió con la, con la entrada de la web 2.0 en la cual nosotros nos comunicamos de una manera más, o sea, diferente, mucho más participativa, en la cual podemos colaborar, existen las wikis, existen los blogs, existen determinadas herramientas que nos posibilitan esa, esa comunicación. Cuando entre la web 3.0, si Facebook se sabe adaptar, seremos capaces, de, será capaz, de sobrevivir, quizás a lo mejor la forma de comunicarnos en el futuro pues sea no sé, sí, igual 20 nos sorprende, no lo sé, o una nueva es que no, no te lo puedo decir porque yo no soy visionario pero lo que sí he leído y la tendencia y lo que de lo poco que sé de esto es que mmm, realmente la gente se llega a cansar de las cosas sempiternas, como llaman ¿no? las cosas que duran para siempre no existen y tendrá que haber cambios significativos mmm, ya os digo 20 para empresas una de las herramientas que, no os digo que haya muerto, pero sí que está ahí, y Facebook, la gente cada vez está más cansada de Facebook, o sea, la gente le habla, los que quedan sin Facebook, antes Fatima ha hecho un sondeo aquí de cuántos tenéis Facebook y cuántos tal, eh, todos tendréis Facebook, pero lo podéis usar más o menos, pero realmente me puede aportar valor. Yo el análisis que quiero que hagáis cuando deis el paso, a una, al diseño de una estrategia en medios sociales, es eso, diseñar una estrategia y analizar realmente dónde tenéis que estar. Cuando lo tengáis claro dónde tenéis que estar, porque vuestro usuario está ahí, vuestro usuario está ahí, vuestro cliente potencial está ahí, hacerlo, si no, imaginaos un abogado en Facebook y lo que hace es buscar a lo mejor... LinkedIn le pueda atraer más, no lo sé ¿eh? o Twitter, no lo sé, Tendría, había, hay que analizarlo todo esto es, hay que analizar competencia y lo hemos visto en las slides, analizar contenidos hay que analizar yo ya vamos a, hay, había otra pregunta, rápido ya que vamos a terminar eh, primero decirte que estoy en contacto con el de Facebook pero no se está muriendo, lo están matando en fin. <risa> también, bueno <risa> lo... al, fin, al final el objetivo es el mismo o sea, esto es <risa> eh, y simplemente preguntarte porque estamos hablando siempre del enfoque en radio desde el lucro, por así decirlo, aunque no sea económico, tú lo has hacer crecer la marca, reputación online, etc. Pero cuando, por ejemplo, estás gestionando redes o estás gestionando una cuenta que es de una asociación sin ánimo de lucro, en la que ellos en realidad no tienen un beneficio ni económico ni de marca, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo enfocas? ¿Te refieres al ROI? Es decir, ¿cómo, ¿cuál, dónde está el punto de retorno de inversión? Sí. Eso lo estableces tú en tus objetivos, o sea, si tus objetivos son conseguir más asociados, por ejemplo, o más donaciones, o simplemente hacer ruido, tienes que tener alguna herramienta de medición, puede ser por número de llamadas, por visitas a tu página, por... Mm, eh, eh, correos electrónicos recibidos o simplemente por un nivel a través de Google Trends o bueno Google Trends una asociación a lo mejor no, no la llega ni a medir pero hay herramientas de analíticas que te miden el ruido, no en la repercusión. Existen varias herramientas, algunas de pago que te pueden permitir saber el alcance de tus publicaciones y saber si se está ahí hablando bien o mal de ti. vale Entonces eh, eso le pasa por ejemplo a la confederación aquí que, que realmente tienen que medir. alguna más sí. Pues ya para terminar, yo solo tenía bueno tenía dos dudas, pero bueno, vamos a, a ser muy rápidos, Ricardo. Eh, yo en cuanto a hablando de canales me ha sorprendido mucho que dijeras que el Twitter no, no sirve mucho, no es el más eficiente para las pymes, me ha llamado la atención y en cambio sí YouTube. A mí me ha sorprendido, no sé si al resto de la sala también. Y otra cuestión era que estamos hablando siempre de cercanía, de, de humanización, que es para realmente lo que también sirve en las redes sociales, y has hablado constantemente de la programación. Imagino que será solo una parte mínima del trabajo que hay que hacer porque si queremos humanizar y tener esa cercanía no podemos planificar tanto todo el trabajo. Real, realmente, como dices, estamos hablando de, de planificación, no de automatización. Uh -huh. Es decir, si tú automatizas hay infinidad de herramientas. Yo tengo muchísimas cuentas en Twitter y muchas las utilizo para pruebas. Y utilizo pruebas de automatización, cómo funciona, cómo no funciona y qué respuesta tienen cada una de ellas. Realmente. Eh, no hay que automatizar, obviamente, sobre todo si no tienes un control. Pero de la misma manera, de la misma manera que no debéis de retuitear sin leer primero lo que hay dentro y eso lo hacéis todos o no, ¿vale? O sea, no retuiteéis algo por, por parecer guays, sino retuitear algo porque realmente estáis aportando valor, porque dentro puede haber un WTF de estos de enormes o un meme o un o un algo de esto, ¿vale? Y a mí me han retuiteado un check-in en un sitio <risa> vamos a ver qué pensabas que había detrás <risa> entonces pongo de, no sé, a, a veces he ido a un, a, un, a un este de marketing, a un programa de radio de, de marketing y pongo hablemos de marketing y pongo la, el Foscuer te hace un, una, una esta y la gente lo retuitea y digo bien y hay mucha gente que automatiza eso, que o sea, hasta hace poco había una persona por ahí, una cuenta que todo lo que leía el hashtag marketing lo retuiteaba. Entonces metías el, el, un bot y, y automáticamente va retuiteando. Entonces, los bots son malos, son robots. Al fin y al cabo, si queremos humanizar no podemos eh, utilizar bots. Perfecto Ricardo, pues muchísimas gracias, nos quedamos con que hay que tener paciencia. Más o menos utilizar unas 38 horas y media a la semana, que es la suma que he hecho de todo lo que has tenido eh, que No, pero hacer. eso es para las grandes, eh. Para las grandes, bueno. Las pequeñitas tenemos que trabajar en pequeño. Construir en pequeño y ladrillo a ladrillo y creciendo. Ojalá tengamos que dedicar 40 horas a redes sociales a la semana, ojalá. Lo importante es conocer vuestra empresa y saber dónde tenéis que estar y cuánto tiempo tenéis que dedicar. Muchísimas gracias, Ricardo. A vosotros.